de base de datos MySQL que estamos brindando aquí en tu canal Codinámico. Si ves por primera vez este video te invito a que te suscribas para ver completamente el playlist que he creado eh, para ti y vamos a comenzar este curso con gran emoción sabiendo que este curso lo hemos dedicado para que sea 100% práctico, para que todos podamos aprender de una manera práctica. Para esto no quiero alargar el tema, no quiero... Eh, a este, darles mucha teoría pero sí quiero darles una poca teoría y quiero que me presten un poco de atención acerca de esto porque si no aprendemos desde lo básico cuando estemos haciendo funciones, métodos de consultas y, y haciendo tablas y relaciones que poco a poco van a ir aprendiendo si no aprendemos lo más básico entonces se nos va a dificultar un poco así que quiero que me presten atención en esta primera lección de la clase y vamos a comenzar diciendo un dato es algo insignificante, es algo eh, eh, que está en, dentro de, de una u otra cosa que no va a tener ningún valor. Por ejemplo, podemos decir que un dato puede ser un nombre. Podemos, podemos decir Carlos. Podemos decir aquí un. Eh, podemos decir, eh, sí, Carlos. Este Carlos significa Carlos, es un nombre o una palabra el cual no tiene significado o relación con algo que le dé una información clara al que lo esté leyendo. Ahora, en bases de datos, un campo, lo que tenemos eh, por decir de un campo, es todo aquello que tiene una organización. ¿ok? Todo aquello que tiene una organización. O sea, que, que en un campo pueden guardarse... Muchos muchos muchos datos que van a tomar una, una organización y van a tener, van a tener eh, el mismo método o los mismos parámetros o los mismos tipos de datos. Ahora, un registro es algo más analizado, más llevado a lo que es bases de datos, porque es un registro, es un conjunto de datos que están ordenados de forma organizada y que cada quien comparte eh, eh, comparten los mismos atributos, ¿ok? Comparten los mismos atributos, que es la base principal de una base de datos. Es un conjunto de registros que comparten los mismos atributos o columnas. Eso conforma un, eh, eh, eh, una, un, un registro. Ahora, vamos a, a, a, a decir con esto, vamos a decir con esto y vamos a hacer la explicación de lo que es un registro. Un registro es todo aquello que tiene algo organizado que me está dando un valor, un valor. vamos a decir eh, que tenemos un registro, por ejemplo podemos decir un registro así, por ejemplo aquí en el 1 tenemos el nombre, en el 2 tenemos un apellido, en el 3 tenemos una celu, una, una identificación, en el 4 podemos tener una dirección y en el 5 podemos tener un código postal. ¿Ok? Sabiendo que este es un conjunto de datos, cada uno de estos, el 1. El 2, el 3, el 4 y el 5 son datos. Datos. Pero estos datos al ser, al ser un conjunto, al ser un conjunto se vuelven en un registro que tiene eh, una clara expresión de, de, que, de que pertenece a algo o podemos identificar algo con ese registro. ¿okay? Entonces, sabemos que es un registro. Ahora, eh, también podemos decir... ¿Qué, ¿Dónde y cuándo se utiliza una base de datos? ¿Cómo y cuándo se utiliza una base de datos? Una base de datos, eh, surgió la necesidad de crear las bases de datos porque en principal creo que todos ustedes y yo conocemos lo que se llama eh, unos archivos donde podemos guardar eh, datos o registros y fue lo que nosotros con, cuando principiantes comenzamos tenemos un archivo en Excel que tenía unas columnas con unos nombres, en este caso voy a colocarle números y debajo había unos registros que llevaban nombres, por ejemplo apellido, eh, cédula y todo esto era igual, igual, igual, muchos registros de este, de este modo lo hacíamos en hojas de cálculo de Excel incluso hay empresas que todavía utilizan estas hojas de cálculo en sus empresas pero quiero aclararles algo y quiero tocar un tema acerca de cuál es la diferencia de tener una base de datos y una hoja de cálculo quizás eh, podemos decir una hoja de cálculo avanzada ahora la, la, la diferencia que podemos ver son eh, muy claras por ejemplo podemos hablar de la actualización porque si yo tengo en mi hoja de cálculo 1000 eh, datos y tengo 200 usuarios que van a actualizar cualquier tipo de información en esa misma hoja de cálculo puede ser que al final en eh, la hoja de cálculo quede muy muy mal en la integridad de los datos ya que pueden sobreescribirse datos ahora cuando hacemos de, en una base de datos aquí Totalmente gana una base de datos porque la actualización se hace de forma transaccional, no importa la cantidad de usuarios que estén trabajando dura, eh, durante cualquier tiempo en una misma tabla, no va a pasar eso porque la actualización se va a mantener la integridad de los datos, se va a manejar muy bien en una base de datos lo que no pasa con una hoja de cálculo. También podemos decir que se puede manejar la seguridad, por ejemplo en una hoja de cálculo Tú como usuario o como administrador puedes editar cualquier tipo de archivo en una empresa y nadie se dará cuenta que fuiste tú o fue aquel el que hizo aquel cambio. Pero cuando hacemos en bases de datos podemos tener tablas de control donde podemos decir, ah, eh, alguien cambió esto, a ver. Entonces tenemos una tabla de control donde guardamos el nombre, la cédula, quizás la IP, el MAC, de la persona que hizo este cambio y puede contribuir a tener acciones legales en, en si es necesario para esa persona ok entonces por seguridad la seguridad es muy 100% práctica al tener una base de datos también podemos decir que podemos eh, manejar eh, la redundancia que es no repetir eh, la redundancia es mantener más que todo eh, la integridad de los datos que no se repitan y que no se, eh, tengamos miles de datos que al final no nos muestren algo de información. Ahora, la redundancia es mantener la integridad de cada dato, de cada registro y eh, permanecerla así para la, para, la, para la empresa. Ahora, lo que podemos ver en esto, lo que les voy a enseñar, es que para que no se confundan, eh, de. Eh, una base de datos y un sistema de gestor de bases de datos que mucha gente se confunde y dice no Oracle o MySQL o postgres o MongoDB entonces un sistema un DBMS un DBMS es un sistema de gestión de bases de datos que va a manejar muchas bases de datos ¿ok? Este es un sistema o un software donde tú vas a manejar muchas bases de datos o una Quizás es la, la que vayas a utilizar, pero es un software en, eh, que está eh, compilado o, a, o fue hecho para manejar bases de datos. Ahora, las bases de datos podemos eh, remencionar algunas que se llaman Oracle, MySQL, MongoDB. Podemos también eh, meter aquí a Postgres como, como no SQL. Oracle, MySQL, MongoDB son eh, motores, de base, este, bases de datos, motores de bases de datos y los sistemas, como lo dije el sistema, los sistemas de gestión de bases de datos son los software que permiten eh, manejar de una forma eh, de, una, de una forma correcta lo que es las bases de datos ahora eh, vamos a, esperen un momentico vamos a configurar acá, 94, Sí, de esta forma Ok, entonces, para este curso que es 100% práctico, lo que tenemos que, que aprender, y también les voy a enseñar un poco acerca de esto, y no quiero irme muy lejos. Por ejemplo, un sistema de gestor de bases de datos, digamos que aquí tengo yo una base de datos, aquí tengo otra base de datos, ¿ya? Aquí tengo otra base de datos, y tengo un sistema de BMS, un software de BMS aquí. Este software, DBMS, que es un sistema de gestión de bases de datos, puede acceder tanto a esta base de datos, como a esta base de datos, como a esta base de datos. Puede hacer actualizaciones y todo lo que sea necesario para manejar las bases de datos. Eso es lo que hace un software de base de datos. En un, en un sistema de gestión de base de datos, tú puedes crear una base de datos. Ahora, de manera práctica, una base de datos, una base de datos, digamos, esta es una base de datos donde voy a obtener eh, eh, y esta es la relación que tenemos que entender desde ahora y quiero que lo entiendan esta es una base de datos pero aquí, en esta base de datos yo tengo unas tablas ¿ok? tengo unas tablas y en estas tablas yo tengo unos registros ahora, ¿cuál sería la relación entre estas cosas? poniéndonos a pensar esta base de datos tiene uno, una o n tablas. Puede tener de una o de cero a muchas, a diez mil, a cinco mil tablas puede tener eh, una base de datos. Ahora, una tabla puede tener mil, un registro, diez mil, ochenta mil, cien mil, un millón, dos millones de registros. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Una base de datos puede tener muchas tablas. O una tabla, o dos tablas, o diez mil tablas, estas tablas van a contener un registro o muchos registros. ¿Cómo así? Una base de datos va a tener, por ejemplo, una base de datos tiene, una base de datos de una compañía tiene eh, para que guardar, pues todo lo que se maneja en la compañía. Entonces, en la base de datos, yo creo una tabla que se llame Usuarios. Vamos a colocarle US en este usuario yo voy a guardar todos mis usuarios de esa compañía voy a guardar su información personal, pero también ya tenemos nuestra primera tabla pero también la, la, la empresa necesita una tabla que guarde las compras ok que guarde las compras que hagan esos usuarios las compras que también van a tener muchos registros, pero también la empresa necesita una tabla donde guarde todos los productos va a tener una, una, una tabla donde guarde todos los productos de esa compañía pero la empresa también va a tener otra tabla que va a necesitar que guarde eh, los proveedores que tiene esa empresa y va a tener también muchos registros ahora, esta es la dinámica de una base de datos una base de datos tiene una o muchas tablas que van a tener información específica en cada una de ellas pero que cada una de ellas va a servir para dar información en algún momento a la empresa ¿ok? quiero que vayan entendiendo acerca de esto, ahora cuando hablamos de programación tenemos un formulario un formulario web un formulario por ejemplo hablando de web que tiene unos campos cuando hablamos de, de, de, de lenguajes de programación y de programación en general tenemos un, un, un formulario que tiene unos campos por ejemplo, tenemos nombre, eh, apellido y dirección. Entonces, aquí en este medio, aquí en este medio, va a haber un lenguaje del lado del servidor. Ahora, un lenguaje del lado del servidor, podemos decir, y les voy a mencionar algunos, un lenguaje puede ser lo que es Python, puede ser PHP, o puede, ser, eh, eh, puede ser también eh, Node, eh, o sí, vamos a dejar. Python y PHP hablando de, de lenguajes para, inter, para interpretar y, y conectarse del lado del servidor y también tenemos de este lado nuestra base de datos ok en esta base de datos eh, yo tengo por ejemplo en esta esta es mi base de datos aquí tengo mi base de datos y en esta base de datos yo tengo una tabla que se va a llamar una tabla que se va a llamar eh, clientes ¿listo? vamos a decir y en esta tabla eh, vamos a llamarla formulario, este es nuestro formulario, este formulario se muestra en la pantalla del cliente entonces eh, tenemos también por aquí un botoncito que tiene cada formulario tiene un botoncito entonces, lo que va a hacer esto es que esta tabla clientes como es donde nosotros vamos a entrar a aprender esta tabla clientes va a tener lo que son tres registros 1, 2 y 3 que va a guardar toda la información que venga del formulario en este caso tiene 1, 2 y 3 campos aquí vamos a guardar 1, 2 y 3 campos ahora cuando este botoncito es activado por un cliente cualquier lenguaje de programación recibe estos tres campos y hace la configuración eh, específica que tenga que hacer, convertirlo, verificar si vienen vacíos, verificar todo lo que, hay que haya que verificar. Y alguno de estos lenguajes que vayas a utilizar va a hacer este procedimiento. Este es el medio central de todo. ¿okay? Aquí verificamos si la información es correcta y si la información eh, es correcta, entonces vamos a pasar a guardar estos tres campos de esta forma en la tabla clientes. ¿okay? Estos tres campos que tenemos aquí, Van a ser guardados en un registro muy abajo que va a ser único y hemos guardado nuestro, por ejemplo, hemos guardado un nuevo cliente a la base de datos en la tabla clientes. Por ejemplo, y si se vacía de nuevo, entonces estos tres al presionar este botón se hace el mismo procedimiento, se verifica y se envía una vez más, se envía una vez más otro registro a la tabla de clientes y se va guardando eh, cliente por cliente así puede así se hacen los procesos y podemos obtener tablas con 10.000 mil, un millón y mucha cantidad de registros donde se guarda nuestra información o la información de las empresas en este caso hemos aprendido que tenemos un formulario tenemos un, un, un escenario central donde donde hay código donde hay código que se va a interpretar y donde se va a enviar esos datos a la base de datos, en este caso la va a recibir la tabla clientes que pertenece a una base de datos sabiendo que esta base de datos puede tener tanto la tabla clientes como otras miles de tablas que en este caso no se van a utilizar, en este caso solamente se va a utilizar la tabla, la, la tabla clientes ok ahora les he explicado que una base de datos tiene una o más tablas que una tabla tiene uno o muchos registros ok ahora lo que lo que viene a explicarse y espero eh, estén entendiendo muy bien porque es lo que lo que yo eh, pues quiero que entiendan es que para, para comenzar con esto tenemos que comenzar a, a, a saber que cada cada tabla voy a borrar aquí quiero que me esperen un momento vamos a borrar aquí a ver cada tabla que vamos a crear en nuestra base de datos cada tabla que vamos a crear en nuestra base de datos va a tener un nombre va a tener un nombre una, una tabla en nuestra base de datos y la base de datos obviamente también va a tener un nombre ok, en esto van a ver en esta base de datos van a ver muchas tablas en esta base de datos, de una de estas podemos decir que es clientes ok, que van a como se lo expliqué en el ejercicio anterior, va a guardar muchos registros que tienen información de muchos clientes. ¿okay? Pero hay una cosa que se llama la seguridad o la integridad de los datos. Lo cual es para guardar y para integrar, para saber que este cliente, por ejemplo el cliente 1, va a ser único único en la empresa. Que el cliente 2 va a ser único en la empresa y que el cliente 3 va a ser único en la empresa. Para esto, brindamos una seguridad y, un, y un, una forma de explicar y quiero que eh, se llame PK, que es primary key. ¿Qué es una primary key? Una primary key es, un, es, escoger un campo, es escoger un campo de una tabla, de una base de datos y decir, yo quiero que tú seas el identificador único. Que me identifique un registro que yo sepa que cuando, este indi cuando consulte este, este, este indicador me traiga todos los datos que pertenecen a ese indicador. Cuando me traiga este indicador me traiga todos los datos que pertenecen a ese indicador. Una primary key es un identificador único dentro de una tabla de bases de datos. En el próximo video les voy a explicar acerca de lo que es un primary key de lo que es un eh, foreign key que es una llave foránea acerca de cómo empezar eh, a descargar eh, los sistemas de gestión de base de datos en este, en este caso para lo cual lo voy a hacer de una manera muy sencilla y les voy a enseñar a descargar un sistema de gestión de base de datos que utilizamos para web donde vamos a activar el servicio de apache y el servicio de mysql para eh, Comenzar con esto, en este caso es eh, SAM, en este caso es SAN, en, eh, eh, en el video siguiente les voy a comenzar a, a explicar cómo se instala SAN y cómo se instalan los servicios de Apache y MySQL y podemos entrar a nuestro navegador y entrar de una manera localhost y el código php myadmin. Aquí, de una manera práctica, y no quiero adelantarlos, pero sé que ustedes son muy inteligentes y están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Porque han estudiado. Y si no, van a estudiar para entender todo lo que les estoy diciendo. Así que en este curso quiero formarlos como unos eh, eh, buenos programadores, pero también quiero formarlos como unos buenos administradores de bases de datos. ¿okay? Entonces, por ejemplo, yo tengo una base de datos aquí que se llama... Eh, por ejemplo, vamos a decir prueba, prueba tengo una base de datos llamada prueba que, oh, mira, es, es más la hice de prueba, aquí tengo un usuario los usuarios, mire, esta es una tabla, como se los expliqué en una base de datos, en esta base de datos, tenemos muchas tablas, tengo una tabla usuarios, una tabla producto y una tabla compras en la tabla usuarios para hacerlo muy práctico, tengo vamos a ver la estructura en la tabla usuario tengo campos que se llama el primer campo se llama cédula, el, primer, el segundo campo se llama nombre el tercer campo se llama celular y el cuarto campo se llama dirección entonces si yo consulto qué hay dentro de esto me van a aparecer todos los registros entonces en el campo cédula está este registro, en el campo nombre está este registro, en el campo celular está este registro y en el campo dirección ahí está este registro. Así como este registro pueden haber mil y diez mil y mil millones de registros en esta sola tabla ¿Qué comparten como les dije anteriormente los mismos atributos. ¿Qué mismos atributos comparten? Que todos van a tener una cédula, van a tener un nombre, van a tener un celular y van a tener una dirección. Entonces tenemos que tenemos una base de datos. Y en este caso tenemos tres tablas. En la tabla producto tenemos campos como código, nombre y precio. Entonces tenemos un código que va a identificar un producto dura. Pueden haber 50.000 registros, pero el código 909 le pertenece al jabón que tiene un precio de 1.500. Cuando yo consulte el código 909 me debe votar como información que el nombre es jabón y que el precio es 1.500. Ok, Entonces es muy fácil entender de esta forma, así que los dejo hasta aquí, espero hayan entendido y si no hayan entendido regresen una vez más el video y véanlo las veces que puedan.